Hola María de Lourdes, ¿cómo estás? Gusto en saber tu, tu trabajo, no, no lo no había tenido la oportunidad de conocerlo y me parece que tienes muy bien estructurado. Creo que tienes muy bien organizado, muy claro qué es lo que quieres. Y a pesar de como dices, que cambiaste de, de tema, de proyecto, pero creo que, que, que fue para bien. La verdad es que suena muy interesante lo que hace. Yo creo que. Nada más haría algunas observaciones. Que, que, que tendríamos que, que considerar. Y una tiene que ver con. Eh, la forma en cómo desarrollas el trabajo. El, el, la, la monografía. Para cada capítulo. Creo que la, lo, el capitulado que propones. Es, es, está adecuado. Nada más con algunas modificaciones. Eh, propongo que por cada capítulo que tú pongas en cada uno como manera de ejercicio de escritura plantees una pregunta clave al inicio para que sea respondida ¿por qué? porque si no lo haces a la hora que vas a estar poniendo toda la información va a ser enciclopedia de tal manera que vas a decir y tal autor, y tal autor y es como si fuera una enciclopedia que la ves y la idea de una monografía es que sea una, una argumentación ¿sí? A través de la revisión de varias fuentes Y yo creo que si tú pudieras hacer una pregunta clave por cada uno en un capitulado Y que la información que proporciones sea precisamente la respuesta a esta Revisando todas las fuentes va a ser interesante Por ejemplo, ¿no? En el... El capítulo 1 que es el desarrollo histórico y conceptual. Una pregunta clave podría ser es cómo se ha venido, cómo se ha entendido a través de la historia este, el concepto de tal cosa, ¿no? De educación artística. Entonces, la información que vas a ir presentando es para ir respondiendo. Entonces dices, el, el esquema sería este. Es la pregunta y las diferentes fuentes, ¿no? O sea... Esa es la pregunta principal Y Fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4 Esto es eh, Autor 1, autor 2, autor 3, autor 4 O este, Escuela 1, escuela 2, escuela 3 O enfoque 1, enfoque 2, enfoque 3 O dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 O sea, cada eh, es, eh, Cada capitulado te va a exigir diferentes eh, eh, Fuentes, ¿no? Entonces, de esa manera podrías ir argumentando cómo se han visto las diferentes fuentes, qué es lo que dicen cada una de las fuentes. ¿sí? En ese caso, el capítulo es la pregunta, y lo que dice el autor 1, el autor 2, el autor 3, y conclusión por cada capítulo. De tal manera que puedas decir: esa es la pregunta, eso es como se han visto cada una de las fuentes, y mi conclusión es esta. ¿sí? la conclusión puede ser de dos tipos por cada capítulo uno es que sea que digas yo estoy de acuerdo con tal autor porque este autor a comparación de los demás es más completo por esto y esto y esto ¿Sí? o puede ser que digas mi conclusión es esta o construye esa conclusión Retomando elementos de este, de este y de este, y con eso construyo esto. O a partir de, las, de, las, de los documentos que he observado y que se han argumentado, mi conclusión es esta. ¿Sí? Entonces, si te fijas, estamos hablando que por cada capítulo vas a, a tratar de, de organizar una pregunta clave, que es como la introducción a, a cada capítulo, la presentación de cada una de las fuentes y tu conclusión con respecto a la revisión de cada una de ellas. qué conclusión tiene que ir íntimamente relacionada con la pregunta que hiciste a un inicio ¿ok? así cada capítulo eh, había que agregarle a la estructura de la obra una introducción antes de todos ellos donde explicas precisamente esto ¿no? el contexto donde surge la idea, cuál es la problemática que tú observas y eh, la, la estructura que tiene que va a tener tu, tu, tu documento y por qué elegiste esa estructura eh, al capítulo 4 le, le, le diría que hay que cambiar el nombre eh, yo creo que es que tú le pasas como programas eh, y eso eso es como una gran revisión o sea eso te daría todo un trabajo de doctorado... Hacer una revisión de ese tipo... ¿no? Como lo estás planteando... En cambio si le cambias el nombre... Y le pones revisión a algunos casos... Eh, o, o revisión a buenas prácticas... O, o algo que diga... Que... Que lo que vas a hacer es tomar algunos casos... Para poder hacer la observación... Eso lo facilitaría... Porque... A la forma como estás planteándolo... Pareciera que eso se relacione con tu objetivo específico 3... Eh, que va a ser una revisión De todos los programas Y eso es, eh, Aunque es interesante, es ambicioso Entonces eh, Y para el, nuestro objetivo no A lo mejor si sí, más adelante tenemos que estudiar la maestría <risas> Sería muy interesante Un estudio comparativo en ese sentido Pero por ahora mejor Hagámoslo eh, con calma Y yo creo que eh, si le cambias este, Por la revisión de algunos casos Y dentro de del, por ejemplo, la pregunta clave eh, podría ser cuáles son las características eh, de éxito o las metodologías que utilicen, no sé, eh, los programas. Y ya tú vas diciendo programa 1, programa 2, programa 3. O más que programas son experiencias, ¿no? Eh, de hecho, llámalo así, es, eh, revisión de experiencias. Experiencia 1, experiencia 2, experiencia 3, experiencia 4. Que no sean más de 4, por favor, porque si no... Este... Eh, no te la vas a acabar este, y al final conclusión, ¿no? bueno a partir de la revisión de todas estas yo creo que lo que tienen en común es esto esto es lo que se ve como un elemento característico y le agregaríamos un capítulo 5 eh, breve eh, tres cuartillas cuando mucho que hable de las conclusiones o sea tu conclusión, si te fijas en cada uno de los capitulados ya empezaste, ya diste conclusiones, aquí vas a conjuntar todo, de tal manera que digas bueno, la educación artística con relación al desarrollo integral de los jóvenes, se ha venido dando de esta manera, de esta forma, y la creatividad se ha venido así, el desarrollo humano y la educación artística tienen estas relaciones, y de acuerdo a los, a los programas observados, a las eh, experiencias observadas, se tienen esas características, por lo, tal, por lo tanto todo aquel gestor cultural, o educador este, artístico, o gente que involucrado con esto, debe considerar esos elementos conceptuales, esos elementos metodológicos, y revisar esos autores que son claves para entender la lógica de lo que aquí se explicar, ¿entiendes? lo que haces es retomar las pequeñas conclusiones que ya estás haciendo, que ya, que ya hiciste pero armándolos en un argumento explicativo, y con eso ¡pum! cierras, ¿sí? bueno, eso es la idea eh, excelente trabajo eh, ya quiero verlo dices <risa> eh, que ya tienes varios capítulos y que ya nomás te faltan unos cuantos pues órale los que puedas el objetivo de la meta de, de laboratorio es que tengas al menos eh, dos capítulos y la introducción si tienes más mejor porque entonces la titulamos más rápido sale entonces este pues este adelante y muchas felicidades ojalá y y lo termines pronto porque es algo que a mí me encantaría leer con mucha calma Hasta luego.